Hola, amigos y amigas que siguen este taller inicial de ukelele. ¿Cómo están? Espero que todo bien. Eh, ¿Cómo les ha ido con Mambo de Machaguay y Canchis Canchis? Espero que todo bien. Son canciones muy simples y que tienen solo dos acordes. ¿ya? Vamos a continuar en esa, en esa mmm, dificultad de trabajar solo dos cambios. Eh, y voy a trabajar hoy día el Opa Opa que lo vimos también en guitarra, y en guitarra es el ejercicio número 4. Acá en ukelele va a ser el ejercicio número 3. El Opa Opa lo trajo la profesora, la maestra Margot Loyola, de un viaje que hizo a la isla de Rapanui y lo hizo famoso en, en, en muchos lugares del, del, del planeta. Tiene la mayor, que es el índice en la tercera cuerda, y el dedo medio en la cuarta cuerda, segundo espacio. ¿Ya? Y mi mayor. Vamos a usar mi séptima, pero es un mi mayor. Índice, cuarta cuerda, primer espacio. Dedo medio, tercera cuerda, segundo espacio. Y anular, primera cuerda, segundo espacio. ¿Ya? La mayor. Rasgueo. Suena así. Encuentro que es fácil, así que anímense. Yo tengo estudiantes que hacen variaciones, hacen variaciones pulgar-mano, pero encuentran el acento, ¿ya? Ahí vamos con Opa, Opa, y dice... Simple, dulce, hermoso. Lo pueden repetir dos veces ya que es muy breve. Y eso, seguimos estudiando ukelele. Nos vemos.